Vamos a ver aquí un, un algoritmo que sería de los que había hablado hace un rato de los meta, meta heurísticos, pero meta-meta, quizás de los más meta que he visto nunca. Se basa en un principio muy sencillo, que es la, el aumento de la entropía. Y realmente es muy moderno, o sea, la, la, la idea en la que está basado salió hace un año aproximadamente en un paper. Con lo cual es algo que realmente no, no está estudiado ni se sabe muy bien hasta dónde puede llegar ni nada, simplemente es un primer intento de, de ver hasta dónde llega la cosa. ¿no? Bueno, la entropía, muchos sabéis lo que es, pero por si acaso, tenemos un sistema físico, el que sea, pues en este caso puede ser un reloj, y tenemos un macroestado que, bueno, miramos y vemos la hora, son las 8 y 22. Si le damos la vuelta y miramos dentro, pues podemos tener un montón de microestados posibles. Esta ruleta podría estar un poco más acá, un poco más allá. Y lo que mide la entropía es cuántos microestados esconde un estado. Si para este mismo macroestado cogemos mil relojes, los desarmamos los mil y miramos cómo está, pues nos encontraremos que hay a lo mejor pues 500 posibles configuraciones de la ruedecita, unas más probables, unas menos, lo que sea. Pero bueno, ese 500 básicamente sería una estimación bastante buena de lo que es la entropía del estado de este sistema. ya a la hora de calcularlo, de aproximarlo, lo que sea, tenemos varias fórmulas Bastante algunas son muy famosas, bueno, esta sería la, la, la original realmente esta solo vale cuando todos los microestados son igual de probables cuando no, pues ya te va a la genérica, que sería eso cada microestado tiene una probabilidad y va sumando todo esto pero luego ya a nivel físico pues se ha utilizado básicamente en función del calor que se irradia de la información necesaria para definir un microestado sabiendo el macroestado se puede ver como un momento cinético de las partículas de un gas que se van moviendo y entonces sumarían las masas por las velocidades, cuanto más se mueven más, más entropía tendrían o incluso por pérdida y ganancia de energías potenciales de un sistema cualquiera. En, en lo que vamos a ver realmente se podría usar cualquiera de estas según el sistema que se esté viendo se podría coger la que más interese a nivel de que todas son equivalentes pero a veces utilizar por ejemplo las probabilidades por ejemplo en lo que vamos a ver es impracticable, no se pueden saber probabilidades sin embargo si utilizas temas de momentos cinéticos quizás sea más sencillo, ¿no? entonces aquí vamos a ir cambiando de una a otra según interés la entropía física en, en física clásica la, la entropía, el, un solo, una sola ley que dice que la entropía siempre es positiva el aumento de la entropía siempre es positivo y que además los sistemas dinámicos eh, siempre evolucionan de manera que esa entropía crezca y además crezca de la manera más rápida posible en el sentido instantáneo o sea que la derivada sea la máxima posible pues ese único principio nos da realmente toda la física clásica que existe Incluso hay por ahí un, un paper que a partir de solamente este principio de que la entropía siempre crece de la manera más rápida posible, instantánea, con la derivada más grande, te genera la gravedad, las leyes de Newton, de, de todo, solamente aplicando un, el, el, principio entro, el principio holográfico y, y con este principio de aquí, con esos dos, crea digamos, toda la física conocida, se puede crear a partir de ellos. O sea que es bastante potente en sí el, el tema de la entropía. Si sigue investigando la entropía, resulta que realmente un ser vivo no deja de ser un sistema y tiene unas propiedades a, a, a nivel de entropía muy importantes. Eh, dentro del, de lo que es el ser vivo, la entropía siempre baja, la cosa está ordenadita, no puede haber caos y se tiene que mantener baja. Si aumenta la entropía dentro, pues estás malo, te sube la fiebre y te mueres. Entonces, <risa> es así. Eh, todo ser vivo siempre tiende a mantener su entropía estable, bajita aunque sea a costa de polucionar todo lo demás, de calentar, de hacer una hoguera para calentarse, para no morirse. Entonces, eh, otra vez, la, la entropía, el hecho de aumentar o disminuir la entropía, vuelve a definir una cosa muy importante, que sería la, la propia vida. Y el siguiente paso sería... Eh, este señor, Alexander wisner gross en, en abril de 2013, pues, publicó un paper que decía, bueno, el, el tema de la entropía que genera todo esto, se ha jugado con la idea de que si calculas la entropía digamos, a futuro, no ahora sino que cuántos estados voy a tener dentro de cinco minutos y elige en función de eso eh, hay muchos estudios que te dicen que diferentes cosas como la evolución cosmológica, la evolución de un planeta la evolución de una población que, que genéticamente va cambiando siempre lo hace de manera que si calculas la entropía a un cierto tiempo, la entropía se está maximizando lo que viene a decir este hombre es que, igual que la, eh, el aumentar la entropía de manera máxima a nivel inmediato te genera todas las leyes de la física, si lo hace dentro de un tiempo te genera mm, todo tipo de eh, comportamiento inteligente. Y digamos, y ahí lo dejó el hombre y dijo: Bueno, hice unos cuantos vídeos, están muy bien, si, si luego lo, lo visitáis, tiene sus vídeos donde se ve pues, simplemente poniéndole al sistema que la, la, la entropía a cabo de 5 segundos sea la máxima posible pues suelta ahí un sistema y se pone a hacer cosas que tú dices, vaya, es inteligente. Así de simple. En el paper, bueno, pues la fórmula básicamente es toda esta, que se ve así muy, muy rara, pero bueno, realmente toda esta parte de aquí, la probabilidad, el logaritmo de la probabilidad, todo esto realmente es una entropía. Aquí está calculando una entropía. Lo que viene a decir la fórmula es que si yo... En este momento decido hacer aquello que a 5 segundos vista me genere más futuros diferentes, simplemente más, da igual que sean mejores que peores. En ese caso, ir para allá en lugar de ir para otro sitio, me va a generar a la larga inteligencia. Eso es lo que está diciendo el algoritmo, así de simple. El propio paper te lo resume diciendo eso que el efecto de dicha fórmula podría verse como una fuerza ejercido sobre el grado de libertad. Bueno, resumido todo esto, lo que te está diciendo es que si tú tienes por ejemplo un sistema físico que puede ser ahora veremos un coche simulado, un helicóptero o algo así, algo que tú tienes una serie de, de grados de libertad que sería un joystick, tú puedes girarlo para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás pues esta fórmula te va a dar la fuerza que tienes que ejercer sobre el joystick para que el helicóptero se comporte de manera inteligente entonces bueno pues si fuéramos capaces de calcular dicha fuerza, un colorario de la anterior, se la aplicamos al grado de libertad, maximizamos la producción de entropía a futuro. Y si es cierto lo que dice el paper, pues el sistema se va a comportar de manera inteligente sin que a priori sepamos qué significa eso. Es lo curioso. Le da al botón y empieza a hacer cosas inteligentes, pero tú no sabes en principio qué va a hacer. ¿Qué tipo de entropía utiliza? Pues muy parecida a la normal. Tenemos un sistema, miramos por detrás, y miramos a ver cómo están los microparámetros, decimos bueno el microestado es este, volvemos al mismo sistema, volvemos a mirar y hay siete. Aquí lo que hace es lo mismo, pero se espera cinco segundos, por ejemplo. Tú tienes un reloj que está aquí ahora mismo en esta situación y en lugar de dar la vuelta y mirar, te esperas cinco segundos, lo dejas que evolucione y entonces mira. Puede ser que el mismo reloj evolucione para acá, evolucione para allá y cuando abras te puede encontrar más o menos estados que si lo abrieses de inmediato. Entonces, lo que consideran microestados serían todos los posibles futuros diferentes, diferentes con una cierta precisión, porque si no pues, siempre hay alguna diferencia. Pero pues, igual que se hace en la teoría clásica, que se dice: bueno, si la partícula está en tal posición, más o menos un micromilímetro, pues vale, pues pasa, ¿no? Tienes que tener siempre una precisión para poder calcular el número de estados y diferenciar uno de otro. Aquí pasa igual, nada más que lo mira a los 5 segundos. Y Bueno, te da una fórmula igual que las anteriores, nada más que sería, por ejemplo, K por el logaritmo de n, donde n sería todos los posibles futuros que tú puedes alcanzar desde tu estado inicial si dejas pasar 5 segundos. Puede hacer simulación en plan Monte Carlo, hacer que el CAR vaya aleatoriamente moviendo los JT y, y pues, se va chocando, cuenta el número de posibles futuros que tiene y dice, pues mira, se puede chocar en siete sitios o salvarse. En este otro estado, pues si lo sueltas, pues al cabo de 5 segundos puede estar en 50 sitios diferentes porque no tiene una valla que se choca la mayoría de veces, y entonces pues en lugar de 30 tiene 50. Eso te daría el, la, la entropía de un estado actual comparado con otro, mirando a 5 segundos vista, y te da una manera de medir cuál de las dos situaciones es mejor para ti. Entonces, si tú estás en una situación previa y puedes elegir ir para allá o ir para acá, lo que hace es, si voy para acá, calculo 100 futuros, descarto los parecidos me quedo con 30 si voy para acá, calculo 100 futuros descarto los parecidos y me quedo con 80 30-80 pues hacer una regla de 3 y te vas por el de 80 y ya está, ese sería el algoritmo así de simple estaríamos Uy, alto ahí. el paper es lo que utiliza este algoritmo de aquí realmente utiliza algo de este estilo puede que incluso de esto pero básicamente lo que dice es que deje al sistema a funcionar, que te va a ser en los futuros y que mira a ver lo que pasa es que te va a salir algo que va a aparentar ser inteligente entonces vamos a ver el primer vídeo de cómo puede funcionar esto el, el sistema que, que me inventé bueno pues es un CAR en, en un primer vídeo el CAR solo le doy un grado de libertad que sería va a velocidad constante y yo solo puedo elegir si voy un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha el joystick en cada momento está en una situación eso es un estado del sistema yo ahí no, yo no decido dónde quiero que esté sino con qué fuerza lo aprieto para acá o para allá siempre son fuerzas es como si fuera una fuerza real pero si la, si la, la calculas con esta fuerza te da la fuerza que haría un ser inteligente llevando el, el cacharro independientemente de qué sea el cacharro de cuánto grado de libertad tenga y de todo cualquier cosa simulable y con grados de libertad se lo da y te funciona aquí solo vamos a tener un grado de libertad la pista, el, el, el entorno es muy sencillo, solamente un dibujo en blanco y negro. Lo blanco puede ir por ahí, lo negro te choca. Y con eso ya pues tendría el primer vídeo. Vamos a ver el vídeo, pero antes os explico un poco. Bueno, era un poco cutre en esa época. Este sería el CAR, va a una velocidad constante y tú en cada momento puedes elegir ir un poco a la izquierda o un poco a la derecha. Los que son un poco a la izquierda, los puntos finales los he pintado en azul y lo que son un poco hacia de la derecha te dan los puntos rojos. Si os fijáis, os van a salir, si calculamos 100 puntos para acá, yo lo que hago es, primero me muevo un poco a la izquierda, estoy en esta situación, en este estado de aquí, y a partir de aquí genero un futuro de 5 segundos aleatorio, donde el joystick lo voy moviendo aleatoriamente, y acabo aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y si me muevo para este lado, aquí, aquí, aquí si ahora quito los parecidos, como aquí resulta que por ejemplo hay una zona que se va a chocar aquí va a tener una acumulación de muchos puntos cuando elimina los parecidos hay menos rojos que azules, bueno los azules tienen aquí lo mismo ¿eh? entonces en función de que se choque mucho o que tengan espacio libre va a tener como digamos, más área cubierta por los puntos rojos o por los puntos azules más puntos diferentes, más futuros diferentes de un color a otro y simplemente basándose en cu cuántos puntos hay de un color y otro este decide si gira un poco para acá o un poco para acá le da a funcionar y en principio, pues vamos a ver un momento, a ver lo que sale el sistema es muy muy muy sencillo, ahora veréis cuando llegue aquí por ejemplo por los puntos azules que van para este lado, aparecerá una mancha azul y hará que haya más que rojo, entonces pues directamente torcerá con esa cosa tan sencilla, pues este fue el primer vídeo y efectivamente pues llegaba al sitio y tomaba la curva, Daba igual, da igual que le ponga una cosa sencilla, complicada él se busca la vida, no se choca y llega donde tenga que llegar como los pilotos, ¿no? Sí, pero aquí todavía no aquí no es un buen piloto aquí si te fijas el, el, la aproximación que estás haciendo para coger la estropía es muy simplona aquí estamos suponiendo que, que cada uno de estos puntos le da igual este punto que este realmente no es así este de aquí la probabilidad sería diferente que la de este la energía disipada es diferente el potencial que gana o pierde es diferente pero este algoritmo en principio, así, en plan básico, pues solamente mira el número de puntos y ya está. Si le vas poniendo una entropía más parecida a la real, va conduciendo como Kim Raikkonen, ya lo verás. Es solo cuestión de ir definiendo bien la entropía y se ve, pero vamos, clarísimamente. Aquí la entropía es la más simple del mundo. De hecho, aquí hay un fallo, que luego me di cuenta, y es que, por ejemplo, estos futuros en los que el coche hace así y choca, empecé eliminándolos, dije, bueno, si choca, se ha muerto el coche, solo me voy a quedar con los buenos. Pues no, no vale, o sea, tienes que, tú tienes que ser un poco, abstraerte del problema, es decir, futuro diferente, futuro que cuenta, tienes que ir un poco así. Si le metes cualquier cosa, digamos, heurística, entre comillas, pues simplemente jorobas la, la, la fórmula, ya no en es una entropía y ya hace pues, otra cosa que no es inteligente. ¿no? Bueno, da la vuelta entera, pero yo creo que ya está bien. El algoritmo es bastante sencillo. Tenemos un sistema, pues en este caso ya veis lo que es, el CAR, tiene una serie de, de parámetros que sería su estado, pues la posición X, la Y, su velocidad, un, un vector, digamos, ¿no? Ese o sería todo su estado. Yo lo tengo dividido internamente en, en parámetros fijos, como pues el tamaño, calculados, que la simulación me los va calculando, otros que son especiales, que son posicionales, que son los que voy a utilizar para luego ver si un futuro es o no distinto, comparando estos de aquí. Y luego libre sería el joystick, lo que yo puedo modificar, ¿no? Aparte de saber el estado y qué parámetros puedo yo modificar, necesito una simulación. Simulación qué querría decir? Porque si yo tengo aquí el, el coche ahora mismo está aquí en una posición, esta sería, este sería mi estado, y yo tengo el joystick hacia acá, movido hacia acá, lo, lo que sea, necesito un sistema que me diga, pues dentro de unas décimas de segundo tu coche va a estar acá. Eso sería una, una función simulación, digamos, que tú le pasas un estado A, un delta de tiempo y te da un estado B. Eso es lo primero que necesitamos, conocer el sistema, poder simularlo, tan simple como eso, no, no se pide nada más. Con esto solamente ya se puede aplicar el algoritmo, solo necesitas poder simularlo, cualquier cosa simulable se lo pone y funciona. Lo que acabo de decir. Aquí estáis viendo algo parecido, pero aquí por ejemplo ya se ven lo que serían las rayitas que sería cada uno de los futuros que, el, que le va generando. En cada una de estas rayitas, digamos, el, el joystick, pues digamos, lo mueve un, un mono, está ahí y mueve el joystick como quiere.. y a veces va para un lado, va para otro, eso da igual, todo esto es digamos aleatorio, lo que importa es calcular suficiente número de futuros para que, digamos, sepas qué área cubre. La zona roja, la zona azul, realmente lo que mira es la zona que cubre, porque aquí. Eh, lo que se hace para ver que el futuro es diferente, lo que hace realmente eh, hace como un grid aquí. Cada una de las posiciones al redondearlas se te va a un punto del grid y mide cuántas baldosas ha pisado el rojo, cuántas baldosas ha pisado el azul. La superficie que cubre. Cuanto más superficie, pues más interesante y para ella. Y con ese algoritmo, bueno, este se parece bastante al otro, nada más que bueno, se ve un poco más el funcionamiento. Bueno, en el caso del, del CAR, por ejemplo, ya si te meten algoritmo por dentro, pues que tienes, pues.. Eh, Solo tiene un grado de libertad que sería si empujo el joystick un poco para acá o un poco para allá. El cero sería no lo empujo, luego tú eso lo puedes ver como que tú tienes aquí la fuerza que voy a ejercer, que podría ser cero, podría ser menos 5 si lo empujo para allá, o podría ser más 5 si lo empujo para allá. Estos son, digamos, la, la fuerza que tú le puedes hacer al joystick. Lo que hace en lugar de mirar todos los las opciones posibles, te fijas solamente en esta y en esta, por ejemplo, eliges tú unas cuantas y dices, bueno, si el coche lo giro ahora, le, le hago una fuerza de 5 hacia la izquierda en el, en el siguiente instante estaré aquí y si lo hago a la derecha pues estaré aquí Eso sería el origen de todas las rayas azules el origen de todas las rayas eh, rojas a partir de estas dos posiciones, calculo aquí, por ejemplo, 100 futuros aleatorios. Esto sería lo, esto sería lo, es lo que el, en el algoritmo yo llamo opciones, tenemos dos opciones. Por cada una de esas opciones, eh, simulo, voy tomando decisiones, decisiones aleatorias, voy moviendo el este aleatoriamente y calculando dónde estará en el próximo momento, en el próximo, en el próximo. Y al cabo de 5 segundos termino aquí. Esa sería el final de un cierto futuro lo repito, lo repito, lo repito, lo repito y tiene un montón de puntos como lo que estábamos viendo en el vídeo a continuación redondea, o sea, te imaginas que aquí tiene un grid y solo te interesa ver cuántas los ha a, a pisado entonces, por ejemplo, este punto de aquí redondea aquí este redondea aquí y si aquí tuviese es otro pues también redondearía aquí, digamos o al centro, que es más fácil de imaginárselo y entonces pues solo cuenta cuántas los hay futuros diferentes y por ejemplo, si aquí tienes de los 100 futuros cuando descartas los parecidos te quedas con 40 y aquí de los 100 te has quedado con 10 en total tienes 50 pues tendrías que irte a menos 5 con una fuerza de 10 partidos de 50 y aquí con una fuerza de 40 partido por 50. Multiplicas, suma y tiene una media ponderada corriente y moliente. Te sale 4, pues, tenés que irte menos 4 grados, bueno en este caso serían más 4 grados, lo que sea, ¿no? Pues a continuación el coche lo que hace es que gira con una fuerza, aplica una fuerza de 4 hacia la derecha y deja pasar otra décima de segundo. Y vuelvo a repetir. Entonces, en cada paso rehace lo que él cree que es el óptimo, cuál es la fuerza óptima, se calcula en cada caso una cosa continua y la deja y, y así va evolucionando. Bueno, se normaliza, se divide por 50, no tiene más. más y luego se hace por una media ponderada, como he dicho aquí, y lo que sale es lo que se hace. Aquí sería donde acabaría, digamos, el paper original. Eh, te va a generar eh, un algoritmo que te va a generar una, un, cualquier sistema que se lo pongas, te lo va a manejar de manera inteligente, va a tener como sentido común, digamos. Eh, eh, es la única palabra que yo he encontrado para definirlo. El sistema lo que va a intentar es no meterse en un atolladero donde solo tenga dos o tres opciones, prefiere cualquier otra cosa que tenga 20 si este tiene 3, este tiene 20, se va al de 20 y si ve que hay un camino que solo hay un posible paso da la vuelta y se va para otro sitio y se mantiene siempre en sitios que tengan muchas opciones que es sentido común, pues si estudia, podrá ser luego trabajar en la gasolinera o en la universidad y si no, pues en la gasolinera, es un poco es el sentido común pero destilado en una fórmula el problema que tiene es que tú aquí no le dices nunca qué quieres conseguir no tiene un objetivo, no le puede dirigir, con lo cual pues es una inteligencia, digamos, pisapapel, entre comillas ahora, tú se lo das a un helicóptero teledirigido, lo sueltas y se mantiene por ahí dando vueltas sin matarse hasta que tú ya lo coges y te lo llevan ¿no? digamos que es una manera de tenerlo aparcado <risa> pero no va a ir a hacer nada, digamos, de por sí ¿no? ¿por qué neutral? pues lo que he dicho antes mm, le da igual girarse y chocarse inmediatamente que seguir andando 20 metros no puede darte igual, las probabilidades no son las mismas no es la misma entropía una cosa que otra de alguna manera le tienes que poner un caramelo si se va lejos y no ponerse si se queda cerca. ¿no? Cuando le pone algo de ese estilo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, eh, hice muchas pruebas, lo que mejor funcionaba en el caso del CAR para conseguir que realmente fuese un Kimi Raikkonen es decir, bueno, cada futuro no va a ser uno. Yo aquí no voy a sumar 10 futuros diferentes y aquí 40, sino que cuando yo ahora aquí me pongo a hacer futuro, diré, mira, este futuro de aquí ha recorrido... 40 metros y en este otro futuro de aquí, que aquí hay una valla te ha chocado, has recorrido un metro pues tengo que utilizar más este 40 que, que decir solamente que es un futuro eh, tiene más lógica utilizar 41 para intentar ponderar ¿no? lo que funcionó al final fue utilizar la distancia recorrida al cuadrado realmente yo hice muchas pruebas como buen heurístico, probé todo lo que se me ocurrió y al final ganaba siempre el del metro cuadrado y ya a posteriori miré la fórmula y dije claro, esto genera una entropía y lo otro una fórmula pues que genera algo parecido simplemente la idea de que el, el cuadrado funcione bien y otra función no bueno, creo que la vamos a ver para acá ahora vamos a ver un, un piloto que realmente corre bien le vamos a meter esta fórmula de aquí cada futuro pondera como la distancia recorrida al cuadrado en el paper eh, eh, utilizaba esta fórmula de aquí para la entropía ¿no? pero resulta que si tú aquí esto te lo, puedes, te lo imaginas como que fuese eh, una partícula que se va moviendo realmente aquí lo que tendrías, si lo quieres calcular así, sería que lo que tienes que hacer es una especie de integral de la masa por la velocidad del momento de la partícula diferencial de x entonces lo que haces más o menos es ver el momento cinético que va acumulando en todo esto y es lo que puntúa, esa fórmula es lo que te da esto de aquí porque la masa es una constante la velocidad son tiempos fijos, con lo cual la velocidad es proporcional a la distancia recorrida y la integral de la distancia recorrida es la distancia al cuadrado entonces, lo hagas como lo hagas cuando pone el cuadrado es cuando va perfecto porque en el fondo está utilizando como entropía una fórmula que tiene su sentido físico que vale para la entropía, que es la, la integral de, de los momentos de, de inercia y ahora el siguiente vídeo vaya a ver la diferencia el que se queda atrás es el que utiliza el logaritmo de, de n. Y los que van por adelante utilizan. Uno utiliza la distancia, el gris la distancia y el negro la distancia al cuadrado. Ahora sí que toma las curvas bien, llamadas. Le pone que no hay rozamiento o lo que sea. Y van derrapando y haciendo locura. <risa> claro, este es el original, ¿veis? Este... este es el sentido común este es el sentido común, dice, oye, mira, mira, eh, si corre va a ser peor <risa> es que en, en, ningún, en ningún caso se le ha dicho ni que corra, ni que vaya para adelante, ni que adelante, ni que nada de nada de nada él decide arrancar el coche, podría quedarse quieto porque si te quedas quieto tienes menos futuros posibles o sea, una vez que estoy quieto en 5 segundos puedo estar en este radio si ya voy corriendo en 5 segundos puedo frenar o puedo seguir acelerando y tengo mucho más abanico, o sea que Tú le das al intro y empieza a correr. Nunca se lo has puesto en ningún sitio. Tú le has puesto el logaritmo de n o, o, en este caso, el sumatorio de las distancias recorridas de cada futuro. Bueno, este cambio tan sencillo y tan lógico de decir, en lugar de que los futuros puntúen como uno, los vamos a puntuar con algo que tenga un pelín más de sentido, parece que no está haciendo nada, pero... Realmente lo que tenemos aquí, esto aquí estaba en la situación A, aquí pasa la situación B, la C, la que sea, lo que estamos haciendo es que de A a B no estamos dando por hecho que digamos la distancia recorrida es 1, como al principio, sino que le estamos nosotros definiendo una métrica al, estado, al espacio de fase. Y estamos decidiendo que de A a B, pues mira, pues nos puntúa, nos gusta, pues de A a B, pues depende de esta distancia, le vamos a dar esta puntuación. Esta va a ser la métrica, de estos metros recorridos es la distancia de A a B recorridos por el CAR, no así sino cuántos metros hemos recorrido si utilizáramos cualquier otro tipo de cálculo de entropía siempre tendríamos aumento de entropía eso no tiene más tutía, con lo cual siempre tendría funciones positivas, siempre tiene una métrica y la entropía de ir de A a B y luego de B a C siempre es mayor o igual que ir directamente de A a C, o sea tiene una métrica si utiliza entropía tiene una métrica aquí el truco está que no hemos utilizado una entropía, bueno al final al resultado que sí pero digamos, si hubiera resultado que no, lo hubiera usado igual porque corría bien. Esa es la historia: que eh, en lugar de decir esta es la entropía, vamos a usarla, se le da la vuelta y se le dice, vamos a ver, cualquier cosa que me decida, que me, que me defina una métrica, es usable. Puedo manipular esa métrica e intentar conseguir, no solamente que corra muy bien usando la distancia al cuadrado, puedo conseguir lo que yo quiera siempre que sepa modelar como métrica mi objetivo. En el coche, por ejemplo, yo podría decidir que si esto, por ejemplo, es la coordenada X pues la coordenada X puntúa, o sea que si la X aquí vale 4 y aquí vale 5, pues si el coche hace esto ha ganado un punto y aquí como no aumenta la X, pues le pongo un 0, por ejemplo simplemente aumentos positivos de la X, pues te dan puntos si ahora lo sueltas, fíjate ya tan, bueno, tan simple como eso, ahora la cosa está... ¿qué puedo usar yo en lugar de esto y qué puedo conseguir con eso? creo que me he saltado ya varias, varias diapositivas así que a ver manipulando la métrica aquí es donde realmente empieza lo interesante ¿qué tipo de métrica puedo definir yo? ¿con qué parámetros? ¿con qué manera? ¿y qué me va a generar cada una de ellas? ¿qué comportamiento? si el algoritmo original aplicaba un CAR me daba sentido como visto y si le poníamos una métrica, me daba un Kimi Raikkonen. La métrica correspondería realmente, si el algoritmo básico le llamamos sentido común, esto sería la personalidad de la inteligencia. Puede hacer que le guste más correr, que le guste más guardar la energía, que le dé igual gastar energía, que le dé igual rozarse. que Y según lo que tú le pongas, lo sueltas y así evoluciona. Ahora tenéis ya dos criaturas diferentes. Los Carl ya eran un poco aburridos. Era muy estable, un car si, se, si deja de hacer nada no se mata. Entonces probé con, con cohetes. El cohete está funcionando como si fuera una caverna, su simulación tiene una gravedad hacia abajo, sin embargo los coches siguen funcionando como si fuera una pista. Da igual, cada uno tiene su simulación, conviven, cada uno ve los futuros del otro para evitar chocarse y mira qué ideas que hace pues, con, con una fórmula parecida a esta. La cotita serían en energía, el medidor que tiene, la energía que le queda a cada uno. Aquel de allá, pues, debe estar bastante mal de salud porque no, no se atreve ni a moverse. Este acaba de aterrizar para coger energía. Le he puesto que si baja despacito, bueno, aquí se ha pegado un poco de piña, pero bueno. Dentro de unos parámetros baja y entonces descansa y otra vez sale. Pero todo eso surge solo. O sea, realmente yo he utilizado una fórmula muy parecida a esta. Y casi va en tiempo real, ¿eh? Esto, esto se puede ver casi en tiempo real. Lo que pasa es que es totalmente paralizable, pero no lo he hecho. Con lo cual, pues si tienes cuatro núcleos, podría pues mucho mejor, ¿no? Pero ahora mismo con tres o cuatro bichitos de estos, puede hacerlo en tiempo real y verlo cómo funciona. Ya si le pones más, ya va tardando un poco más, ¿no? Claro, eso no tiene, no tiene manera, sí, sí, sí. Son mucho más eficientes cogiendo, cogiendo cosas se pueden acercar a esquinas que los otros se matarían pero no, no le he puesto gasolinera lo pensé pero bueno dije va aquí os cuento el bueno vamos a seguir las diapositivas más que contarlo bueno esto sigue y sigue no de vez en cuando alguno a lo mejor se mata por, porque otro le molesta pasa de todo no con la vida misma digamos bueno, en el vídeo que habéis visto antes eh, pues tenemos ahora vamos a dejar la nave esto que voy a ir al fuego solamente estaban sumados tres cobalt diferentes, yo le llamo bueno, objetivos, eh, esta función de aquí serían los objetivos que tú le das, en este caso sería corre, la distancia que recorre al cuadrado es lo que te suma entonces el objetivo básico sería eh, la distancia recorrida al cuadrado eso suma puntos ¿Qué más le puse? Bueno, tiene un medidor de, de energía y otro de salud y lo que hice fue eh, cuando la energía, que esto sería la energía, iría desde 1 hasta 0 esto lo multiplico por la energía que te queda que va de 0 a 1 y lo multiplico por la salud que te queda que va de 0 a 1 después de muchas pruebas, al final lo que funcionó únicamente sería esto cosas que suman que recorren metros, que te encuentra una cosa en el suelo y la coge, cosas que van sumando, que produce un lo que sea porque esto podría ser cualquier sistema, podría ser el número de paquetes que has producido, de lo que sea ¿no? eh, esto de aquí sería la energía que te queda después del proceso si es cero, por ejemplo, pues te interesa mucho menos que si tienes otra manera de conseguir esto y que al final te quede energía y esto es la salud. Si es cero, da igual lo que hayas conseguido porque a continuación estás muerto, te interesa que no sea cero. Pero solo metiéndole a la fórmula original, bueno, esto es de donde viene la fórmula original, multiplicando por estos dos coeficientes de 0 a 1, sale lo que habéis visto ahora mismo. Y la cosa está en que si aquí pone varios que sumen y aquí pone varios que multipliquen, esto te da... En principio, todas las posibles eh, métricas que le puedes dar al espacio de, de fase que no te vayan a llevar a un desastre, porque es muy fácil, si cambias la función, es muy fácil que se suiciden. Facilísimo. El, la historia está en que todo lo que hay aquí tiene una base de entropía. Esto ya lo hemos visto, esto es la integral del momento cinético, esto de aquí, por ejemplo, es un heurístico, es digamos un instinto que dice, bueno, si voy hacia la pared y cojo un montón de energía pero luego me mato, heurísticamente eso vale cero, independientemente de lo que hayas cogido. Y si me quedo medio muerto, pues vale 0,5. Ese heurístico que te dice, oye, intenta no matarte, mantenerte vivo, digamos que sería el instinto que tienen las criaturas de sobrevivir, que no lo calculan por entropía, simplemente dicen, bueno, es que si me muero ya no hay ni entropía, ¿no? estos de aquí serían dos heurísticos que se basan en intenta no quedarte sin y este intenta coger todo lo que pueda cualquier cosa de este estilo te da un comportamiento coherente faltaría qué pasa con las cosas negativas ahí intenté de todo si tú le pones cualquier cosa que puntúe negativo o sea que aquí tú pudieras tener algo que fuese negativo que estuviese aquí restándose lo que sea va a haber una situación en la que eso va a prevalecer y se va a suicidar, siempre esto de aquí sería algo así como el miedo eh, creo que tengo aquí uno con el miedo bueno, aquí te habla de eso, que tenemos los positivos y los reductores que sería esto de aquí, que yo leamos reductores y las negativas que podía ser, por ejemplo eh, probé varias veces, en lugar de decir eh, esto de aquí en lugar de multiplicar por H es decir, si, si yo aquí tenía una salud del 40% y aquí después del futuro y de chocarme con otro y tal, cuando llego aquí tengo una salud del 30%, he perdido un 10%, pues le resto aquí 10. Vale, le resto 10 y me tiene que funcionar. No funciona, no podéis usar negativo. Si usáis negativo lo que está ocurriendo es que va a estar en una situación en la cual hacer lo que sea le puede ser negativo pero morirse siempre le da cero, porque multiplica por cero, porque desaparece, o sea, siempre que hay negativo puede haber una ocasión en que es mejor vivo que mejor muerto que vivo. Entonces, se suicidan siempre. Y resulta que hay Sí. Aparte de que esto tenga una base digamos de entropía, también tiene una base muy profunda de psicología. Cada cosa que le mete está moldeando la psicología de la inteligencia que lo está llevando físicamente, o sea que yo he probado con funciones de todas las clases y me he dado cuenta que ciertas funciones te dan gente más paranoica, más no sé qué. Y tú dices, claro, si es que cómo, cómo le pones la raíz cuadrada, y dices, ahora ya, ahora ya va mucho mejor. Entonces suelen funcionar bien raíces cuadradas, de cosas sencillas, y como le meta una fórmula complicada aquí, que esto es la vela, como le meta algo complicado, la has liado. Lo complicado no funciona. Se ve que no hay entropía compleja. el siguiente vídeo, sí. bueno, ahora cuando salga, os lo cuento antes. Vaya a tener uno con mucho miedo, se va a quedar ahí paralizado, no, no, no se va a atrever a ir, este va a ser una cosa intermedia y este le da igual todo. Este no tiene ningún miedo. Todavía eran modelos preliminares, aún no estaba todo esto de aquí, de, de la muerte y tal, de, de, de, la, de la salud, no estaba aquí todavía. Esto llegó bastante más tarde y básicamente lo que he dicho al principio, cuando la primera simulación que cuando chocaba decía este futuro no me vale, lo borraba, ¿no? entonces no funcionaba bien en el fondo eso mmm, tengo que tenerlo en cuenta pero lo puedo ponderar, pero enseguida que lo elimino de manera brusca y digo este futuro no desaparece la magia y hace cualquier cosa menos algo inteligente todos hacen digamos, lo que tienen que hacer, ¿eh? o sea, todos utilizan el sentido común bien usado pero si te da miedo, pues te da miedo, mira lo que pasa pero el amigo dice, ¡Uh! uh, uh, uh y empiezan a echar para atrás. Están echando para atrás porque le puntúa más que echar para adelante, o sea, que realmente no, no hay más historia. Este empieza a echar para atrás y dice, es que si yo estuviese aquí y empezase a acelerar y, y, y hiciese tres segundos de movimiento aleatorio, en tres segundos me mato sí o sí. Entonces dice, no, no no me interesa, para, frena como ha podido y estaba, empieza a echar marcha atrás. Llegará un momento en que dirá, oye, mira, ahora en tres segundos que estoy pensando, ya en tres segundos ya parece que no me mato. entonces igual lo retoman y lo hacen más tranquilamente, pero muy orgánico, digamos, ¿no? Mirá cómo van todos para atrás. No te ha dicho, pero, pero este es de los más miedosos, cuanto más oscuro, más miedosos. O sea que... No, mira, mira, mira, dice, uy, uy, uy, uy, mal rollo. Aquí todavía no usaban esto, ¿eh? aquí estaba usando... Cosas negativas, actualmente ya me he prohibido usar nada negativo porque es un desastre, pero al usar cosas negativas te pasaban eso y aquí, porque no. ¿Tiene hubo... una pregunta por ahí? Bueno, no, yo me no, parece que sí lo he dicho, era una pregunta que es que si, si cuando echaban para atrás, eh, ¿sí? ¿por qué al llegar, o me ha dado la impresión de que llegaban a una posición y no repetían para adelante? Porque para atrás le, le puntuaba más, si sí, la respuesta es sin prisa. Eh, Vamos a ver, si yo estando donde estoy me conviene ir para allá, porque si vuelve a estar donde estoy, no me vuelve a... Porque una vez que va en marcha atrás, si de repente decide ir para adelante, tiene unos cuantos segundos entre que mueve el joystick y no sé qué, para, pierde velocidad y gana. Si estás pensando a tres segundos, posiblemente los tres segundos te los pare, te lo pase en la maniobra. Entonces simplemente dice, bueno, si tengo que hacer las maniobras, voy a estar básicamente parado 3 segundos, puntúa cero, si sigo para atrás, bueno, algo recorro, puntúa más, simplemente. Si le das más segundos para pensar, dice, uy, 7 segundos, 3 de maniobra, 4 de correr. 4 de correr son más que 7 marcha atrás, ir para adelante. Es que depende mucho de los segundos que le das para pensar que la cosa vaya bien o mal. O sea, aquí el problema es que no le puedes poner 50 segundos, porque si tú dejas a un helicóptero, a un monoloco... Con el, le da el joystick y dice 50 segundos, a ver lo que hace pues a los 5 segundos lo estrella. estrellado entonces, <risa> ese, ese tiempo que tú le das depende mucho de que el sistema sea más estable a, a largo plazo o que sea muy inestable y entonces es muy crítico, tienes que simular segundos, 2 segundos, 3, 4 aquí son 5 o 7 si le pones 20 va mucho peor que si le pones 5 por ejemplo pero tienes un más y tienes un menos los segundos eso también, también llegaremos pero al final siempre hace lo que mejor, lo que más le puntúa. Incluso cuando él se suicida, que me ha pasado mucho, esos vídeos los he borrado. Él está, aquí, él está aquí y dice, pues me queda poca energía. Y dice, bueno, pues si me quedo aquí flotando, al final la energía se me muere, todo eso es negativo, porque recto, recto, reto, dice recto, reto, <risa> y dice, cero. Se acabó el problema y, y, y puntúa más que quedarse volando y lleváis. Eh. Entonces no, no, no se lo puedes permitir, ¿no? Bueno. A ver. ...esto ya lo hemos visto... ...ah no, sí, exactamente... ...así que, go al negativo... ...mi consejo es que ni lo probéis. ...ahora salen cosas graciosas... ¿eh? ...bueno... Eh, ...básicamente, el, el, lo que es el algoritmo ya lo habéis visto... ...no hay más, ¿eh? ...el truco está en esto de aquí... ...sumar cosas y a continuación, cosas positivas... ...multiplicar... ...nunca usar negativos, si tenéis algo negativo... ...le tenéis que ver el lado bueno y sumarlo como positivo... Perder energía es malo, pero siempre, perdón, energía. Pero mira lo que te queda. ¿Te queda 30? Suma 30 o multiplica por 0,3. No te preocupes de si has perdido. Si le pone una preocupación por lo que pierde, al suelo irá. No consigue el óptimo. O sea que siempre que haga algo que tenga sentido a nivel de entropía, nunca se puede tener una situación nueva que disminuya la entropía. Si no le mete algo que disminuya la entropía, la fórmula que tú hagas se parecerá a una entropía más o menos rara en función de algo más o menos raro pero puede ser una entropía, entonces el sistema funcionará si lo que le meten no puede ser una entropía funcionará mal si tenéis alguna pregunta, voy a empezar ya en cosas que se pueden mejorar a partir de aquí lo primero que probé fue bueno, pues yo aquí tengo un un bichito, aquí tengo otro bichito, este tiene sus su goals, sus motivaciones que le van sumando, que le van multiplicando, y digo, bueno, ¿y si hiciese que una de estas preocupaciones, una de estas puntuaciones fuese compartida? Por ejemplo, si yo bajo mi salud a la mitad, mi puntuación se va a la mitad, la tuya también. Inmediatamente este hará por no molestarlo, por no darle un golpe y matarlo. Entonces, simplemente haciendo que las cosas que aquí suma aquí también se las sume a este, o las que multipliquen, aquí multipliquen, consigues que de repente estos dos se pongan de acuerdo y funcionen cooperativamente, simplemente sumando entropía. Y por el contrario, si lo que este gana, a este le molesta y lo resta, y dice, ¡qué envidia! ¿Ha conseguido un...? Pues, ¿qué consigue? Bueno, por un lado, a este le pueden llegar puntuaciones negativas, con lo cual la envidia tú mismo. Pero consigues que compitan. Que este diga, oye mira, voy a coger aquí un, una gota que hay y puede llegar este y, pf, y ponerse en medio y cogerla y chocarla y quitarla. Porque si él no la coge, este deja de o sea, perder 10. Y si encima la coge, pues 10 que no pierde más 10 que gana, 20. Y se generan colonias que compiten por o que mmm, trabajan en de ¿eh? de manera totalmente natural, simplemente sumando y restando. Y en este caso, los que son aquí, pues multiplicando o dividiendo. Con el problema de que no puedes dividir por cero, el mayor problema. Pero si evitas dividir por cero con un poquito de sumándole un, una cosa pequeñita, pues funciona bastante bien. Entonces, eh, eso sería. eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Tengo un vídeo donde compiten y otro donde cooperan. A ver. Aquí vamos a ver primero. El que compiten, por ejemplo. Para que compitan le puse lo siguiente. Cuando este de aquí enciende el motor y sale aquí el fuego hacia abajo, si toca al de al lado, le chupa la mitad de la energía que tenga. <risa> Digamos que el chorro funciona como una especie de rayo láser y se le teletransporta la energía, se la chupa. Si este tenía 10, las pierde y este gana 5, la otro 5 se disipa, se pierde. O sea que eh, si lo haces cooperativo en general, el sistema pierde si, si entre ellos se pelean. Pero si no es cooperativo, vamos, ya veréis, a muerte. Para empezar ya hay muchos muertos porque estaban todos muy juntos. Pero ahora los que quedan ya veréis cómo se van buscando en su estrategia. Ahora ya se ha estabilizado, pero enseguida que pueden... Ahí mira, ahí, ahí Golpe maestro. Son, hacen cosas que no te lo esperas, ¿sabes? Si, si tiene un fallo en la simulación se dan cuenta y lo utilizan vale, otro muerto este está aquí nervioso y ahora llega este y hace <risa> <risa> <risa> al final solo queda uno y simplemente, fijaros que simplemente lo que he hecho ha sido pues lo que uno suma el otro resta y ya está, o sea, envidia pura cada trocito de la fórmula que voy haciendo tiene su nombre esto es envidia, el otro es cooperación, el otro es miedo estos son instintos, o sea, cada cosa se, se, se, se corresponde con algo en la, en la psicología, digamos, evolutiva digamos. bueno, aquí queda poco tiempo, no sé si se van a buscar o no, si sí, ahí va, ahí va algunos muy decididos, No, este, este ya, este entra en un bucle. Hay veces que entran en un bucle porque eh, cuando están simulando 4 segundos, llega un momento que empiezan a dar vueltas, que entrópicamente está muy bien porque en cualquier momento acelera y puede salir en cualquier dirección. Tiene un abanico muy grande, le gusta mucho dar vueltas, pero cuando detectan que hay suelo, pues tienes que empezar a frenar el giro para poder salir para un lado. Si van muy rápido girando y lo detectan a los 4 segundos, eh, o muere o muere, entonces no hacen, no hacen ni por evitarlo porque dicen para qué. <risa> y, y ahí sabes que te has equivocado o en los segundos o en algo, pero vamos. Entonces, esto lo tengo ya funcionando. No me gusta del todo, pero bueno. Se podría hacer mejor, pero es tan simple como eso. Lo para es que. El que estos dividan, por ejemplo, no lo tengo tan claro. El que si uno multiplica, el otro divide, no pasa así. O sea, si, si para ti moriste cero. A mí no es el infinito de alegría... ...porque sea tu enemigo, ¿no? O sea, es que la... ...cada formulita que pone... ...voy a dividir, voy a hacer logaritmos... ...cada cosita tiene su significado... ...y, y tiene su... ...pasan cosas, vamos... ...bueno, futuros ligado ...es un poco lo que estaba diciendo aquí... ...si yo gano... ...tú ganas, ¿no? ...pues yo puedo coger aquí y poner... ...una pelota... ...que no tiene grado de libertad... ...ni chorro de fuego ni nada pero sí que tiene su posición, su posible futuro puede estar aquí lo mismo, ¿no? entonces yo le puedo ligar esto y decir eh, la entropía que tú consigas me la sumo entonces ¿qué va a hacer? le va a dar patada al balón para que no se pare es ¿no? una manera de, de ligar dos objetos y hacer que haya una pelota y que todo el equipo vaya a meter un gol y cosas de ese estilo lo puedes simular ligando la entropía de dos objetos eso no lo tengo hecho Otra mejora, ahora mismo tenemos un montón de, de, de, digamos, de agentes, de inteligencia y entre ellos comparten mmm, objetivos, colaboran o no colaboran. Se podría hacer que aquí hubiese un equipo de 4 o 5 que entre ellos colaboran, un equipo de 4 o 5 que entre ellos colaboran, pero si él gana yo pierdo y entonces colaborarían aparte y aparte competirían. Que es un poco lo que quiero hacer para hacer ya una especie de partido de fútbol, sería la, lo siguiente. Seguramente haré algo de voladores contra coche o algo así, a ver cuál funciona mejor, Puede hacer cosas de ese estilo. Eh... Luego está el problema de que aquí realmente estamos usando una simulación que es totalmente perfecta. Yo sé por mi formulita que bueno, si me muevo para acá estaré justo aquí. Eso en es la realidad, es muy difícil tenerlo. Si solamente vas a utilizar cosas que tú sepas simular realmente te está restringiendo mucho el campo pero yo puedo tener una red neuronal que diga, oye, en esta situación, dime dónde voy a estar, no, pues realmente he estado aquí, Puede aprender la red neuronal y utilizarse para predecir dónde voy a estar en el siguiente momento y podría aprender con el tiempo. En ese caso, me podría eliminar todo lo que estoy hablando de la simulación, poner una red neuronal y solamente tendría que darle la función que me va a decir si he ganado o si he perdido y lo otro se podría hacer solo y aprender. Eso es una de, de, de, de las cosas que querría hacer en el futuro. Si. ¿de dónde sale esto? Aunque no está en la diapositiva, os lo voy a hacer aquí en un dibujo. Evolutivamente, pues en principio tú tienes materia que funciona con sus leyes de la materia. Y llega un momento en que se hace aquí una entropía baja. y crea un ser vivo. Y aquí tienes tu célula, con sus cositas dentro y sus historias, ¿no? Eso va evolucionando, se va haciendo más complejo. Y llega un momento que aquí te aparece un fotorreceptor que sabe si hay luz o no hay luz. Si tú esto lo conectas con un solo cable, con un flagelo, pues si aquí le llega la luz, este se enciende y se va para allá. Ahora aquí le pone otro, y si aquí hay luz, va para allá. Le pones varios, le pones aquí otro flagelo, con otro ojo, y otro ojo con otro flagelo eso tan sencillo que lo puede hacer con detectores de luz y con motorcitos lo echa en la piscina y si hay sombras irá, irá solito al sol irá buscando el sol esto sería una manera de hacer una inteligencia de estas muy muy muy sencilla porque realmente no, no sabe muy bien lo que va a pasar, no tiene mucha idea si tú aquí le añades una pequeña red neuronal que pudiera digamos cuando todos tienen luz podía inhibir la señal y ninguno se movería de repente esta red neuronal hace que tu sistema sea mucho más inteligente sabe que si hay luz por todos los lados no merece la pena irse porque no va a ganar nada y de repente ha ganado un nivel de inteligencia que hace que cuando hay mucha luz deje de gastar energía moviendo todos los flagelos cuando acaba el día pues tiene 100% de energía y el otro está agotado y si al día siguiente no hay luz se muere entonces cuando aparece aquí esa pequeña inteligencia que hace que sea más capaz de predecir lo que va a pasar y de actuar en consecuencia eh, eso sería la red neuronal y esa parte de ahí se le podría poner al sistema de manera que la simulación no la haga yo sino que una red neuronal que va aprendiendo con el tiempo me dijese oye, si hace esto te va a pasar aquello no y puede aprender solo y sería una especie de algoritmo que se empezaría a hacer monstruoso y en plan un poco Skynet esta sería la más interesante de todas seguramente eh, si veis el programa ahora si hay tiempo lo pondré al final tú lo que tienes es una simulación que está ahí ocurriendo y pues, en este lado de aquí tiene unos parámetros que tú le dices cuánto me gusta correr, más o menos, cuánto, puntío, cuánto puntúo yo los metros recorridos los multiplico por una K cuánto me gusta mantener mi energía, esa, ese coeficiente lo elevo a una cosa más grande o más pequeña según lo que me guste la energía y cuánto me gusta mmm, no rozarme y no perder la vida con esos tres parámetros tú los fijas, sueltas y aquello empieza a funcionar, al cabo de cinco minutos, pues habrá cogido más bolitas o menos bolitas, habrá funcionado mejor. Pero ahora mismo los parámetros de esos tres parámetros los estoy poniendo yo a mano. Pero si lo piensas bien, toda la simulación que tengo hecho ahora mismo es un sistema que tiene tres grados de libertad, que ahora estoy poniendo a mano, pero que yo podría decir, oye, juega con estos tres parámetros, mira, ya no a cinco segundos, sino ahora cinco minutos, porque ya no son monos locos los que llevan el car, sino que ya son gente con inteligencia de un nivel 1 y podías simular a cinco minutos y ver y mira pues si eres más conservador pues realmente a los cinco minutos saldrás ganando y si ahora vas perdiendo mucha energía y vas como un loco a los cinco minutos sales perdiendo así que ahora mismo te interesa ser conservador y tendría otro grado de libertad o sea perdón otro, otro nivel de inteligencia donde todo lo anterior hace de sistema y los parámetros que hemos dejado libres donde nosotros hemos cambiado la personalidad ahora son lo que la simulación va a poder, la inteligencia va a poder modificar sería similar a tener un Jefe de pista que te llama por el, por el minganillo y te dice, oye, empieza a ahorrar energía porque no nos va a dar tiempo, no sé qué, ahorra que si no, no llegamos. Él está mirando a mucho más tiempo vista, el piloto mira la siguiente curva para no matarse, pero el ingeniero está viendo que, que debería reducir el consumo si no nos va a llegar al final. Y piensa a más tiempo vista, tiene unos, unos goals mucho más interesantes, quiere ganar la carrera, quiere adelantar a uno, le da igual tomar la curva, mejor o peor está a otro nivel y le va dictando al otro y dice, oye, empieza a ir más despacio, o ahora ser más contundente, intenta adelantarlo porque ahora o nunca, podrías poner capas y capas. Cada vez que haces una capa, siempre tienes la opción de poner la siguiente. Ahora tengo un jefe de pista que dice, oye, ahora tienes que ser más agresivo, ahora tienes que ser más conservador, y a cinco, a cinco minutos vista el sistema va cada vez mejor. Ahora puedo poner otra que diga, mira, yo soy el jefe del equipo, me interesa perder porque gano anuncios, por lo que sea. Y entonces le digo al ingeniero de pista, mmm, intenta que pierda es una orden de mucho mayor nivel, está pensando a uno o dos años vista para que la empresa no cierre, para que el patrocinador no se enfade, y entonces pues hay otra capa que le dice, oye, intenta perder, y entonces este le dice, gasta energía, y al final se le acaba energía, va en contra de lo que quiere el piloto, pero cuando va subiendo de capa, va teniendo sentido, y cuanto más capas pone, el sistema piensa a más tiempo vista y mucho más eficiente, generando entropía. Genera entropía más tiempo y de manera más eficiente que la propia física que genera inmediata y la que genera. Eso sería lo siguiente que tengo que hacer. Y aquí ya entramos en lo futurible. Posible uso, pues imaginaros. Cualquier sistema, cadena de producción, cualquier cosa que tú puedas simular, que normalmente suele ser fácil saber cuál es la, la, el beneficio que tiene, porque pues si se rompen malo y si genera producto, pues bueno... Cualquier cosa de esa, si tú sabes simularlo, se lo pone al sistema y te empieza a mover las palanquitas de la fábrica, eh, acelera esto, sube la temperatura al horno, baja, no sé qué, y te lo llevaría a la fábrica sin que nunca se estropee, ni haya ningún choque, ni nada, y de manera que obtenga el máximo posible de, de, de producción. ¿Comprar o vender acciones de una cartera? Tienes que saber simular el mercado, es decir, ¿qué puede pasar mañana? Bueno, pues según lo certero que sea tu sistema de predicción, pues la inteligencia aparentará ser más inteligente o menos, pero si tienes alguna red neuronal que sea capaz de decir, esto está muy inestable, puede pasar esto, tal, se lo pones como simulación y funcionaría, supongo. Juegos con enemigos y amigos listos, esto, esto es lo que más me gustaría. Los marcianitos de siempre, le disparaba y le daba siempre, pues le dispara que, que se mueva, que eso además se vería, se vería gráficamente. Casi tengo ya un juego hecho sin querer con la simulación. Como puedes tener varios agentes y hacer que cooperen con un global común, pues puedes tener un grupo de cuadricópteros, lo que sea. Cada uno de los cuadricópteros puede llevar una inteligencia de esta y a su vez pueden formar un equipo y cooperar para un bien común, que sea fotografiar todo el suelo, que no te quede nada. Si va a un sitio que ya ha estado, te puntúo menos. Si va a un sitio que no has estado y haces fotos, te puntúo más. Cambiando las puntuaciones puedes hacer cualquier cosa de estilo. Control aéreo óptimo en tiempo real. Por ejemplo, si pasas por una tormenta, tardas más tiempo eso sería un reductor si la gente está molesta porque ha habido mucha turbulencia pues son también reductores, utilizando reductores y el tiempo que sería digamos el, el positivo, el tiempo que tarda dentro de lo cualquier fórmula va... tiene que ser siempre sencilla pero es muy fácil modelizar una cosa de este estilo y en principio pues la inteligencia evitaría siempre choque, evitaría Más cosas. Eh, realmente, como al sistema que se lo ponga le estás dando, digamos, sentido común, te puedes plantear cosas como darle energía y darle a la nave y decir, bueno, cuando llegue al a, a Alpha Centauri, pues tú mismo vas viendo a ver qué, qué estrellas ves, te vas acercando a una, un planeta, al que tú veas, búscate una zona que... le pones Goal y le das energía y fuera, ¿no? O sea, que realmente no tendrías que estar en comunicación y decirle, bueno, aterriza aquí, aterriza allí, lo podría decidir y ver que, bueno, si aterrizo aquí es más fácil que tal, pero gasto mucha energía, y buscaría un poco, fácilmente se buscaría la vida. Ahora veréis un vídeo parecido a eso. Bueno, mil cosas que te puedas imaginar, ¿no? Mm. Unido con algoritmos genéticos, tú aquí realmente puedes hacer cambios genéticos y decir ¿y si le pongo otro sensor más? ¿y si hago otra cosa más? Y una vez que tiene el, el bichito con un cambio genético, lo puedes poner a competir con otro, simplemente dejarle cinco minutos y ver cuánto consigue. Y de esa manera lo puedes utilizar para ponderar si un especímen es mejor o peor, si lo mato o si no, simplemente dejándolo vivir cinco minutos y viendo a ver lo que ha conseguido. de Un poco para utilizar para el ecosistema, para ver qué cosas pueden venir bien o mal bueno, los robos evidentemente eso está en camino una cosa interesante, si lo utilizas para una organización en general una empresa o lo que sea eh, tú puedes elegir, eh, puedo elegir contratar a una persona, que esa persona vaya a trabajar en este sitio o en este o aquel y yo puedo simular si a este sistema le pongo un nuevo trabajador aquí o aquí o aquí cómo mejora al cabo de cinco meses cómo mejora la productividad, o sea que me podría decir qué empleado debería elegir, de qué perfil, incluso psicológico si son muy competitivos, yo hago la simulación y digo, bueno, muy, al final termina no sé qué, eso va a funcionar mal mejor que no sean competitivos, que sean pre, uy, precavidos más o menos también se podría utilizar para eso, para optimizar sistemas donde tú realmente vayas decidiendo eh, cambios discretos, no continuos este también sería interesante. Tú puedes tener un coche con esta inteligencia, como el de los Google y el coche iría solo, digamos, como va el de Google, pues con su inteligencia, pero tú puedes llevar el joystick y decir para allá y el coche ya sabe que tú quieres ir para allá, pero si viene otro se espera que se ponga el tal va mira para los lados, pasa como el vídeo original, paseando a Miss Daisy pero tú le puedes decir hacia dónde quieres la tendencia, pero él tiene sentido común y no te va a dejar ni estrellarte ni meterte en un cruce que hay gente podrías tener un coche autónomo pero con un joystick y cualquiera lo se coge y cualquier crío se lo lleva donde quiera. ¿no? Este también es curioso, una máquina podría saber si una pieza está a punto de romperse, deteriorada y podría decidir pasar la producción para otro sitio porque le, el sufrimiento de la pieza, la probabilidad de que se rompa, como aquí, pues realmente te, te, te quita y simplemente metiendo la probabilidad de que la pieza sobreviva o se rompa el, la salud una máquina que funcionase así, que cada parte fuese una inteligencia y hubiese una común que lo llevase, podría hacer que la producción fuera para un lado o para otro para evitar collos de botella, para evitar riego, para evitar cosas de ese estilo. Y esto ya esto ya es más futurible todavía. Pero en el fondo lo que he comentado, eh, lo que tiene aquí es eh, una manera de poder medir eh, a nivel de si coopera o si no coopera. una un montón de individuos y dicen, bueno, vamos a hacer que cooperen. Pues tiene un beneficio de que te comen, los depredadores te comen solo siete. Si no cooperan, te comen 20. O sea, que tú puedes simularlo incluso decir qué comportamiento social es mejor que y en qué proporción. Y lo puedes, digamos, puede hacer psicología, sociología, perdón, pero con números, que, que lo pudiera repetir otra persona, o sea, a nivel científico, no a nivel de parece que... Y lo mismo con la psicología, lo que he comentado. Cada cosa que he puesto ha sido miedo, un instinto, un tal. Si le meto miedo, me pasa tal cosa. Si le meto dos goals que tiren para un lado para otro, uno anule al otro, puedo conseguir bipolaridades. O sea que eh, mi mujer es psicóloga, ha mucho de esto y realmente casi todo lo que ella me va contando, digo, eso es un goal negativo mezclado con un tal. Eso es un tal, tal, tal. Y, y, y las pruebas que hago me salen. Digo, mira, acabo de hacer un esquizofrénico, ¿qué me dices? <risa> y realmente es muy curioso, o sea, la, la relación que hay tanto con la entropía como con la psicología eh, vamos, que yo creo que es que funcionamos así directamente y bueno, aquí ya urbanismo, tú puedes calcular la entropía de esto y esto creo, esto creo que ya se hace, en función de la entropía que tiene, digamos, el plano puedes saber si una ciudad mejor o peor pero si lo calculas a futuro, tú podrías poner aquí hormiguitas viviendo y decir, bueno, para ir al trabajo tengo que ir por aquí y para ir para volver por acá, la energía que disipo es mayor o, pe o, o, o menor en función de cómo lo dibujo pero además si utiliza entropía de Shannon, que utiliza información, puede decir, bueno, es que para decir que vivo aquí necesito dos números, calle 42 con la 37 como pasa en Estados Unidos, no y aquí tiene que decir, pues mira, debajo del bar de fulano, pregunta la energía también, o sea, baja la información, baja la energía que consume, baja todo y podría ser una manera de decidir que un, un plano es mejor que otro a nivel de urbanismo incluso eh, las líneas de metro y tal para minimizar la entropía de los desplazamientos diarios y cosas de ese estilo que creo de esto, de esto creo que ya hay algo ¿eh? Mira, aquí tenéis por ejemplo un vídeo donde cada uno de, de los que salen tienen digamos una personalidad entre comillas ¿no? este le preocupa a todo este le da igual gastar energía y a este le da igual gastar energía, chocarse, le da igual. Este digamos que.. Y se ve como este pues intenta quedarse aquí en una zona aquí de confort, no sé qué, y este no, este no para, no para. Y si esto se queda quietecito, este viene aquí a darle el follón, le obliga a irse. Para mí son psicologías diferentes, pero vamos, hay una manera de hablar. ¿eh? Está este ahí, se ya. Dime. ¿Las has programado directamente con fórmulas o has usado alguna librería? No, no, está calculado directamente. Es muy simple, sé si es que tiene fuerza, aceleración, velocidad y posición. Realmente no, no tiene. Bueno, tiene... Unas curvas, ¿no? Como... Eso lo decide solo, eso, eso sale solo. Sí. O sea, tú la, la simulación que tú haces es simple, simple, simple, simple. Eso sale solo. Salen ahí una boluta y una cosa increíble, pero eso sale solo. Que haga así, se deja caer y no sé qué. Eso, eso sale solo. El que se pare, el que hay algunos que según lo que le pongas cuando van a mitad ya salen corriendo, no se esperan. O sea, según lo que le ponga, pues cuando ya llevan un tercio dice fuera a correr. Y otros terminan y dicen. ¡Uf! claro, es que si ahora tiro para arriba y me quedo aquí flotando y, y si el mono tira para abajo y me choco y se me rompe la nave y no, no, no, y, y llegan, se, se le llena el tanque y ahí se quedan y no se van, cada uno pues, valora y hace lo que tenga que hacer o sea, realmente, algunas tengo que quitarse la mano porque digo esto no, no es divertido, ¿no? pero realmente tienes cosas que tú dices bueno, es lógico qué estaba hecho? Esto está en delphi que es Pascal, o sea, el código fuente orientado a normal normal y corriente no tiene... Bueno, pues aquí el comportamiento de los tres es distinto, ¿no? Sí. ¿Significa que el algoritmo que determina la.? No. Presenta, ¿Es exactamente el mismo? ¿no? Sí, algún ah, parámetro que varía, no? Sí. La fórmula era Mira. la. <H2> Mira. Este, este es el programa. Estos serían. Estos son los, los, los BOA, los distintos que tienen eh, una criatura viva recién creada. Por defecto le preocupa la salud y tú esto lo puedes variar le preocupa quedarse sin energía lo puedes variar y le gusta correr y lo puedes variar y tú ahora aquí le das bueno. eso lo haces para cada uno de los elementos? Sí, si, yo ahora, si yo ahora añado si añado otro si añado otro a este le puedo decir que a este por ejemplo no le gusta nada correr lo dejo pequeñito y sin embargo perder energía pues le molesta mucho y ahora cada uno va a hacer una cosa o sea, el, el blanco saldrá corriendo si todos tienen la misma fórmula pero con ponderación que lo, que lo que cambia es la métrica, realmente lo que él cree que le interesa ir de A a B según su métrica interesa 5 y para el otro interesa 1 y con esa métrica pues, obtienes pues, que uno se de quietecito que el otro sale corriendo cosas así ¿Y, y los otros dos parámetros influyen mucho en el comportamiento esos dos que no has cambiado? el número de segundos claro, claro, claro que influye, esto es genérico aquí mira, vamos a quitar uno que sabía que corra un poco más estos son los futuros que va pensando bueno, esto es que se autoajusta, ahora bajará esto es la ponderación que le da cada futuro cuanto más grande, pues mejor el futuro cuanto más pequeño, peor si tú ahora le empiezas a quitar segundos no ve el peligro, o sea, cuando esté aquí a punto de darse, entonces se da la cuenta. Bueno, de hecho, está a punto de matarse. Ahora, al darle más segundos, se da cuenta, reacciona y dice: Me interesa irme para allá. Estos son sistemas eh, con evolución temporal conocida, con ellos en momento conocido. No es necesario que sea conocido, aproximado te vale. Lo que has dicho antes, sí, cuando aplicas la psicología, de alguna manera tienes, porque tú lo que haces es pronosticar el futuro. Entonces, utilizas leyes físicas deterministas que llaman los sistemas estos o de alguna manera tienes que... una red neuronal. o pueden ser heurísticos y luego pues si te ha equivocado, pues te ha equivocado como en cada momento va redefiniendo su decisión dice, bueno, yo pensaba que iba a pasar esto empiezo a correr el tiempo, veo que no digo, pues voy cambiando y, y, y va rectificando o sea, todo está pensado para sistemas continuos que vayan evolucionando en el tiempo y que va moviendo los joysticks en cada momento en función de lo que ves que puede o no coincidir con lo que la ha, ha pronosticado aquí porque está, todo, está claro, no es todo determinista, pero podría haber viento y entonces el viento podría variar y conforme va calculando un futuro se imagina que el viento varía o no varía y cuando empieza a irse puede salir un viento y te puede llevar, entonces en cada momento tiene que rehacer todos sus cálculos y ver las condiciones que tiene, incluso cuando va a ponderar un futuro está bien que haya muchos futuros que acaben en un punto porque en uno habrá considerado un viento, en otro otro viento y será toda una ponderación de todos los vientos posibles y en plan Monte Carlo todo eso va saliendo solo la idea es que tú no te preocupas, tú haces 100 futuros aleatorios donde el viento cambia, donde pueden pasar cosas por azar y de esos 100 pues, pondera y lo que salga. Si en muchos de esos 100 el viento te estampa contra la pared, pues te va a ir para otro lado simplemente por probabilidad. O sea que el, el tema de que la entropía sea la probabilidad por el logaritmo, la probabilidad aquí sale solo. Solo a base de hacer muchos futuros y cuando los sumas todo eso se, se compensa una cosa con otra y te sale todo. ¿comparativa con otros métodos de simulación o de optimización de, de, este, de este tipo de sistemas? Mm, ni ¿no? idea, es que fíjate, dice, esto que es simular, el sentido común, ¿Con, ¿con qué compara eso? si es que aparte dice, bueno, sentido común, no, pero por ejemplo, ¿cómo se demuestra eh, eso si no no hay definición? Hay, es lo que aparenta eh, ¿estudios de robots cooperativos cómo pueden trabajar para realizar el plano de... Aquí lo que pasa es que todo depende de cómo construyas tú esos Goals que le das. Si eres hábil, mi sensación es que puedes conseguir cualquier tipo de inteligencia, a base de ser hábil en los Goals y de poner varias capas, las que necesites. Y en cada capa, el siguiente Goal que le vas poniendo es de más alto nivel, de más adelanta, el siguiente gana la carrera, el siguiente... Es aumenta los patrocinios para ganar dinero le vas poniendo varias capas y al final pues Fernando Alonso va haciendo lo que tiene que hacer si te, una, si te queda una capa pues tiene un corredor loco va el tío ahí pero le da igual quemar las ruedas que en 10 segundos se le vaya a acabar todo porque piensa a 3 segundos vista vas subiendo de capa vas consiguiendo lo que quiera yo personalmente estoy convencido de que yo funciona así con 7-8 capas entonces digo pues se, se puede hacer casi todo Ara, el sistema resultante también va a hacer tontería sí. Eh, cada capa a un nivel de tiempo diferente, pero nada más que para un... Las capas no las tengo hechas, ¿eh? o sea, pero la idea sería que tú tienes... Bueno, podrías tener una capa que fuese común para todos los corredores, sería digamos como aquí que tiene un, un Goal de equipo que le llamo yo, que está entre todos, si tú pierdes yo pierdo y tal, le podrías poner eh, que fuesen individuales, que fuesen cooperativos o que fuesen como tú quieras. O sea, tú dices, tengo un equipo de dos coches, en plan Ferrari, me da igual que gane a que B si tú haciendo esto el otro gana, a nivel de equipo interesa, entonces aunque el otro tenga que estrellarse ¿cómo ha pasado? pues se estrellará ¿Por qué? porque interesa para que el equipo Ferrari gane si se lo pone individual no se va a estrellar nunca todos van a querer ganar, ya depende de, de, de la mano dura del jefe de equipo, Solo le, lo decides tú tú dices pues o voy a poner este goal, va a ser para este equipo, vaya a, ser, vaya a cooperar en él y hace lo que tenga que hacer, vaya a competir por él pues se pueden chocar uno contra otro lo más normal pero lo lógico en cierto modo es que capas superiores tengan, necesiten más tiempo de ¿no? claro, mucho, Mayor mucho mucho. De tú piensas que una visión más general? todo esto que estemos viendo ahora mismo, que ha estado aquí tres minutos y ha terminado ahí con una cierta energía tal, eso sería un futuro de la siguiente capa, diría si pongo los coeficientes, como están ahí esos tres coeficientes, al cabo de cinco minutos, obtengo eso bueno, lo he parado, obtengo eso ahora rebobina, vuelve a darle al run Obtiene otra cosa, porque no es determinista, y va probando, variando, digamos, pues elige 6 o 7 opciones, de 6 o 7 variaciones, de cada una hace 100, descarta los iguales y dice, pues mira, esta, esta combinación de tenerlo así, 1, 0, 11, tal, es la que me da más entropía a 5 minutos pista y entonces el jefe de pista lo que está viendo es eso, que el, el ser más conservador llevar más cuidado con esto y, y, y cuidar no corra mucho que viene por detrás fulanito eso hace que a cinco minutos de vista tengan más probabilidades de, de, de, de ganar puntos entonces te lo dicta y tú lo haces si hubiese uno por arriba siempre va a simular a más tiempo porque pasas de utilizar monos locos que llevan el joystick a utilizar corredores de nivel 1 a utilizar corredor de nivel 1 con un jefe de pista que te va dando y cada vez vas teniendo más, cada vez puedes simular una temporada completa, claro, vas teniendo más nivel de inteligencia, los goals son más elevados, digamos, interesa ganar dinero, interesa ganar la carrera, y aquí interesa no matarse los tres segundos, ¿no? y correr, pero conforme vas subiendo de nivel vas teniendo más tiempo de simulación, objetivos, menos objetivos y, y, y más, digamos, más de alto nivel y, y mucho más tiempo de computación, evidentemente. Me he dicho que no son deterministas ¿no? Un resultado distinto en función de la complejidad del Aquí, por ejemplo, en cada uno de estos futuros voy haciendo pasitos aleatorios y antes de empezar el programa resetea el contador de número aleatorio o lo que sea, pues cada vez va a hacer una cosa. O sea, si tú esto echas marcha atrás y le das otra vez al run, hará otra cosa ligeramente diferente. Normalmente no hay mucha diferencia, pero hay veces en la que el coche está llegando a una bifurcación en Y y llega un momento en que a la izquierda le puntúa bien a la derecha le puntúa bien en el centro le puntúa mal hace la media ponderada y sigue para el centro llega un momento en que en el último momento dice y ya le interesa un poco más, algún, en un momento dado se decantará para un lado o para otro, pero es una especie de atractor caótico cuando te va acercando a un punto de ahí no sabes por dónde va a salir, aparte de que le estén metiendo luego su ruido aleatorio al decidir o, o que si yo decido eh, darle 10% más a, a, al cohete le doy 10 más menos un 2% porque hay un poco de ruido y tal todo eso te está metiendo ruido y está haciendo que no pueda no puedes repetir un vídeo no lo puedes repetir a no ser que le diga randomice 328, le pongas la semilla y lo hagas todo igual y todo, todo, todo igual, todo igual. Y aún así no te saldría igual porque hay su historia. La única forma de hacerlo es por Monte Carlo. A lo... Hombre, sí. pues imagínate calcular la entropía futuro de, de, de 50 bichos de estos aquí dando vueltas. O sea, si sabes hacerlo exacto te va a funcionar mejor que con Monte Carlo. Pero la realidad es que no hay quien lo calcule. Y más sobre todo porque tú aquí... La, lo que es la entropía no la estás calculando según la fórmula que venga en un libro, o sea, te la estás inventando tú. Cualquier métrica que sea métrica y que sea coherente con te, vale. O sea, tú puedes poner ahí que, que yo qué sé, que es que, que, que ir en diagonal, puntual doble, que ir y eso, pues, una entropía... No, pues. si lo digo por la capacidad de computación. ¿no? Si ya no es capacidad de computación, es que no hay quien calcule la entropía. Tú fíjate que aquí estás utilizando, cuando tú vas a calcular un futuro y llegas aquí, bueno, con esto llego antes, más entropía tú llegas aquí eh, estos dos puntos que están cerca lo ha considerado diferente porque aquí ahora mismo está usando cuatro píxeles de, de, de precisión eh, si tú quisieras calcular la entropía de verdad necesitaría infinito futuro y hay que utilizar la distancia de Planck claro, eso no te cabe en ningún ordenador que no sea el propio universo esa es la realidad, o sea, la única simulación que puedas coger con esto es el universo si no tienes que redondear y hacer cosillas, y Montecarlo es lo más. Bueno, es que esto es muy sencillo de hacer. Fíjate que cada uno de estos futuros es totalmente, cada línea, el cálculo es totalmente independiente de la otra. Si tú quieres calcular 100 futuros y tienes un clúster con 100, con 100 núcleos, tarda una mil de segundos. O sea que poniéndole núcleos puede hacer que cualquier cosa funcione de manera óptima, no sé qué, con el objetivo que tú quieras. En tiempo real, super real. Eso, con, si tienes que calcular la entropía, primero te metes en un follón y luego en mucho tiempo de computación. Vamos, a mí no se me ocurriría. Ni sé cómo hacerlo. A ver, me quedaba un. Bueno. Si queréis jugar con el programa, está en, en la página web. Este es el último vídeo. Aquí están cooperando, aquí digamos, intentan no molestarse porque lo que uno corre le, le puntúa todo. Entonces veréis que bueno, van cogiendo la gota. estos son como bastante molestos, estos son como si fueran mariposas y estos van por ahí dándole el follón, no les dejan paz, cada uno tiene su historia, Esto no, estos son muy buenos cogiendo, cogiendo gotas, estos son muy malos porque tienen que hacer toda su voluta y toda su historia. Y al final del vídeo, cuando ya no queda casi ninguna gota, añadí algo un poco de la segunda capa. Y es que con el ratón le digo dónde quiero que vaya. Eso sería como el, el jefe de pista. Y salen todos corriendo para allá. Y si yo voy continuamente cambiándolo, puedo hacer que den vuelta a una velocidad endiablada. Eso sería el jefe de pista, el que le va cambiando los parámetros de su goal para que vaya haciendo lo que ellos quieran. Aquí se lo puse, pero bueno, en, en el programa simplemente le puedo decir sigue el ratón o evita el ratón, le pone ahí el ratón y salen todos corriendo. Pero por ejemplo, ese Goal todavía no funciona bien. O sea, ese es de los que lo puse este fin de semana y le falta ahí una raíz cuadrada por lo menos. Ahora lo veréis. Es como, es como si le tirara un hueso a los perros, ¿no? Ahora lo veréis. Está exagerado, o sea, no, no... Pero bueno, eh, sería el equivalente a, a lo que me ha dado tiempo de... de segunda capa. Nada más que en este caso la segunda capa la voy dirigiendo yo con el ratón. Bueno, hasta que no se coman todas las gota no, no se enciende. Este de repente uno le ha molestado y decide ir a coger, o sea, todo eso lo van decidiendo yo solo. Este de aquí se para, hacen cosas que realmente no, no te las espera. Cuando se coman esa gota, le pongo aquí el puntero y saldrán corriendo para acá. Veréis cómo cambia de decir, bueno, si los dejas con, digamos, con sus instintos naturales y tal, van funcionando como si fueran pájaros o algo así. Y cuando les dices que vayan para allá, se convierten en águila. O sea, la, la, la potencia que tiene el sistema, si tiene una capa superior que le va diciendo lo que quieres conseguir. Es mucho más que si los deja, digamos, así, dar vueltas al azar, ¿no? Venga, hombre, comerosla ya. Ahí va. Sí, sí, pero es. ¿eh? Pero fi fijaros. Ahora, ahora se la va a comer y dice, uy, uy, si me la como ya sigo y me mato. Y dice, no, no, no, no. <risa> Aún, le queda Aún le queda demasiada energía. Cuando ahora empieza a mover, si le va quedando menos, dice, bueno, ya haré más remedio. Entonces, ahora, aquí está. Y ahora cuando llegan, dice, bueno, voy a empezar a moverlo y veréis cómo me van siguiendo. Eh, aún falta que salga una crucecita donde voy a poner mi ratón, por eso os lo digo yo por aquí. Aquí va yo haciendo esto y dije, bueno, veniros para acá a ver qué pasa. Y van, pero vamos, como águilas, ¿eh? tú Imagínate que esto fuese, por ejemplo, eh, la producción de danones de 0 a 100, y aquí, si son de fresa o de plátano, y tú dices, el operario iría a la pantalla y diría, 80% casi todo de fresa, y las máquinas irían, sería el caso, digamos, real, no de un juego, podría ser algo de ese estilo, una fábrica donde el control de mando es decirle, quiero eso. Y todo el sistema, todas las partes del sistema, cada uno por su lado, llega al sitio y se estabilizan aquí, y en cinco minutos está la fábrica posicionada en lo nuevo que tú quieras. Cuando, si tú lo haces a mano, pues imagínate, este vuelo que han hecho aquí, si lo tienes que hacer tú con tu y yo y tía mano, pues, pues evidentemente pues, va a tardar como 100 veces más que la máquina. ¿no? Es un poco un sistema que te permite unas reacciones muy rápidas en entornos que cambian mucho y tú haciéndole así. Es un poco la idea. Y ese así sería la segunda capa. La tercera capa es la que me diría a mí, para allá. Y entonces yo hago para allá. Y vas poniendo capa y capa y capa y la verdad no sé dónde llegaría la cosa. Pero bueno, se puede uno imaginar. Bueno. Pues no,